Yo soy Moni. Raquel, acordate de que me voy antes del centro porque tengo el torneo de con. Mis hijas me dicen que me voy a estresar con tantas cosas. Que pare un poco y qué sé yo. La verdad, ni tiempo tengo de estresar. Hoy tenemos un partido, pero re difícil. Los chicos están como locos, re nerviosos. ¿Quieren ganar? Va. Siempre quieren ganar, sí o sí. Me gusta, hago amigos, me ejercito, nos comemos algún asadito y lo pasamos re lindo. Bueno, chicos y chicas, les digo quiénes van a ser los titulares para el partido de ahora. Mario Gise. Juanca, Sori, Vivi y Moni. Yeah.